del vídeo nos vamos a vestir, ¿vale? Nos vamos a poner la ropa de fuera porque estamos a unos menos 15, menos 20 grados y bueno, pues nos vamos a poner chaqueta, eh, pantalones eh, de fuera, ¿no? Como en finlandés se llaman Urko Houshut y gorro y guantes. Y los obviamente las botas, así que si queréis un vídeo explicando eh, qué ropa me pongo para salir al frío polar, eh, me lo decís, que estoy planeando el contenido para marzo Entonces, pues probablemente haya podido Explicando toda la ropa, todas las marcas y todas estas cosas que me tengo que poner Para ir afuera Entonces, con un poco de magia Vamos a hacer así, a ver, me voy a colocar en el sitio correcto Para hacer la transición Y ¡Tarán! Ya estamos listos, nos ponemos los zapatos Y nos vamos afuera por cierto, recomiendo mucho estos gorros de este tipo porque tienen como la parte esta que te protegen del frío en los cachetes entonces, está bastante bien así que si venís, os lo recomiendo os lo pongáis porque además tiene aquí el botoncito y son calentitos, ¿vale? y cómodos así que ya vámonos bueno He decidido grabar hoy, a ver, me voy a desobrochar aquí porque tengo calor He subido toda la cuesta Y a ver, he decidido grabar hoy Porque a ver, este día de sol No se va a repetir, por lo menos dentro de... ¿Cuánto tiempo? No sé y Yo necesito este vídeo para el sábado. Así que, hoy se graba Y quería hacer este vídeo sobre el invierno Y atención, este vídeo tiene muchas papeletas para ser el mejor vídeo de 2022 ya que os acordáis que el mejor vídeo de 2021 fue ¿Cómo es el otoño en Finlandia? Pues bueno, este vídeo es ¿Cómo es el invierno en Finlandia? Y es precioso, vaya. Los finlandeses están muy orgullosos del de invierno. Y bueno, los días así de sol se ven muy, muy poquitos. Muy, muy poquitos. Sobre todo por el primer tema que vamos a hablar hoy en este vídeo. La noche He hecho un vídeo explicando cómo era la noche más larga del año Y vimos que el día apenas duró unas dos horas Pues bueno, los días se han ido alargando Después de ese día, ahora anochece a las 5 de la tarde Aproximadamente, ¿vale? No es exactamente, a lo mejor serán las 5 y cuarto por ahí Es que no lo he mirado Pero bueno, en las noches se han ido haciendo más largas, o sea, los días han ido haciendo más cortos y ahora eh, se hace los días 7 minutos más largos. Me estoy liando, creo. Bueno, que los días crecen, ¿vale? 7 minutos más de luz cada día. Eso significa que en una semana aproximadamente hay una hora más de luz. Y si queréis más información, sobre este tema os recomiendo que veáis dos vídeos que he grabado. El día y la noche duran lo mismo, 12 horas. Y que... De la noche más larga. Eh... Del año. Esa... Esos son los dos vídeos que he grabado uh, por ahora. Voy a ir por aquí que es bonito este camino. Por ahora sobre este tema de la noche. Y el próximo tema que vamos a hablar es sobre la nieve y el frío. Actualmente hay unos cuantos centímetros de nieve Porque últimamente ha estado nevando una barbaridad Entonces voy a meter aquí el pie Se ve que hay bastante, a ver ¡Uah! Nos hundimos Estamos así de hundidos, a ver si puedo alejar la cámara Para que veáis hasta dónde me llega más o menos A ver, os voy a colocar en un sitio A ver, espero que me veáis bien A ver, voy a quitar un poco más de nieve aquí. ¿Me veis bien, no? Pues vale, aquí hay como una especie de montículo de nieve. Me voy a meter. A ver si se está grabando porque estoy liándola un poquito. La nieve más o menos me llega por las rodillas porque ahora mismo no estamos en una zona muy compacta, pero a ver si me meto más, estoy seguro de que se ve que me estoy hundiendo prácticamente aquí y así estamos está empezando a hacer un poco de viento así que la nieve se está empezando a caer un poquito de los árboles Vale. y es que pues ahora como está el huracán este en Londres creo que era me parece pues está llegando un poquito aquí el vientecito y por eso pues toda esta nieve se va a empezar a caer poco a poquito, ¿vale? y no se va a ver esto tan bonito, así que estoy grabando en el mejor momento para que haya toda esta nieve en los árboles y este invierno ha sido un tanto extraño porque al principio, en noviembre, hubo muchísimo frío o sea una media, bueno, noviembre y diciembre diría yo más, que hubo una media así de menos 25 grados eh, diciembre fue un mes muy muy frío y enero hubo una semana o dos que hubo grados positivos que hubo hasta 3 grados y bueno, en enero no subí muchos vídeos no subí nada más que uno creo, porque me lo estaba tomando así como de descanso, y ahora veis que en febrero estoy subiendo muchos más vídeos suscribiros al canal, que estoy subiendo ya más vídeos y bueno la razón del frío tiene que ver con la noche como me voy a dar la vuelta porque me estoy hundiendo aquí en la nieve como hay tantas horas de noche pues el sol no calienta y por eso pues empieza a haber frío entonces en octubre noviembre hay eh, pocas horas de luz más o menos igual que ahora entonces empiezan a caer las primeras nevadas vale nevadas así no muy fuertes que se derriten el mismo día que caen entonces ya las nevadas oficiales empiezan a caer ya en noviembre Pero lo que digo yo siempre En Finlandia el, el tiempo cambia muchísimo O sea, puedes amanecer a menos 18 grados Y por la tarde que estés a menos 5, o sea, 15 grados No, 15 grados Sí, ¿no? Es que no me no sale ahora la, la calculación. Entonces, eh, no todos los inviernos son iguales. Hay inviernos muy fríos y inviernos muy, muy cálidos. Este invierno ha sido medio medio, diría yo. Porque tampoco ha sido tan frío como otros. El invierno pasado, el de 2020-2021, fue un invierno muy cálido. Apenas estuvimos dos o tres veces la, el tiempo de menos 30 grados. Entonces, esto es difícil de predecir. Pero no sé, yo diría que si quieres ver Finlandia con nieve, da igual qué parte de, del país estés Yo diría que la última quincena de diciembre y la primera quincena de enero Oficialmente va a haber nieve en toda Finlandia O sea, en Helsinki, en Oulu, en Kemi, en Rovaniemi, en Inari, en Kiltisjarvi Por toda Finlandia va a haber Nieve en esa fecha, pero ojo, esto es lo que yo diría ¿Vale? Esto es lo que yo diría Cada invierno es diferente Y tampoco he pasado un invierno En otras ciudades de Finlandia Ahora vamos a hablar sobre Un tema que a mí es que me encanta Porque nunca me lo hubiese Imaginado así Los renos Yo me acuerdo Entre octubre y noviembre que si salía a caminar, pasear, esquiar, lo que fuese que fuera a hacer. Y no veía un, re, un reno, era súper raro. O sea, siempre, siempre veía, aunque sea uno, un reno. Siempre veía renos cuando me iba a andar. Y es que son animales preciosos que eh, si los quieres ver te recomiendo que vengas entre octubre entre septiembre, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre. Esa es la mejor época para cuando salgas oficialmente vas a ver un reno. En agosto quizás también veas bastantes renos, pero esos en esas fechas están más por el norte. Así que, pero ojo, lo que estoy hablando es solo por Laponia. En el sur de Finlandia no hay renos, solo en Laponia. Y los renos tenéis que tener cuidado cuando vengáis, porque si vais por la carretera os podéis encontrar los renos que tienen dueño vale seguramente todos los que veáis si veis tienen dueño y lo que hacen los dueños con los renos es que en la época esa de septiembre octubre noviembre y a lo mejor agosto pues los recogen a todos miran los que se hayan hayan caído y bueno los que se hayan muerto y hacen un recuento y en, en esa época eh, los que se vayan a comer en, en este año pues los se los comen. En invierno no hay muchos animales, así que si tienes miedo de ver un oso o algo, de ir por el bosque y encontrarte con un oso, no lo tengas porque ellos están hibernando. A lo mejor te encuentras algún pajarito posado en un árbol o algo, pero por lo general no lo encuentras. otro tema muy importante, que es súper importante para el invierno en Finlandia, son la vegetación. Vale, casi todos los árboles que hay en Finlandia son abedules o pinos, como estos. Entonces, en invierno digamos que eh, se duermen a partir más o menos de los menos 5 por ahí, y como que se congelan. Como ahora, que están como... Que no están marrones, que están como grisáceos. Entonces eh, como que se congelan y queda muy bonito porque sus hojas quedan como cristalizadas, eh, como azulitas, así, muy bonitas y que te hacen sentir en una película de Frozen. Los de borde que se practican en invierno en Finlandia son el esquí, todas sus clases de esquí, que eh, el domingo creo que fue, subí un vídeo esquiando por primera vez, que os recomiendo muchísimo, no tiene pérdida. Ir a ver. También se practica el patinaje sobre hielo y como dato curioso Finlandia ganó el oro en los Juegos Olímpicos de invierno en hockey sobre hielo masculino y otras actividades que se pueden practicar en invierno es el ice fishing que en finlandés lo llaman pilki y también se puede practicar el snow shoeing. Eh, las raquetas estas de nieve pues van andando por por donde yo me hundí antes, pues por ahí se van dando con estas raquetas. Por cierto, está nevando un poquito de esa nube. Esto es una cosa muy rara de invierno, que nieva sin nubes. Y algo interesante es que cuando nieva sin nubes caen unos copos de nieve preciosos. De hecho, a ver si mirar, se ve algo la forma de los copitos de nieve. Bueno, son preciosos. Son de estos que tienen así forma como de... La forma bonita. Y por último el tema que quería hablar hoy son las auroras boreales, La mejor época, las mejores épocas para ver las auroras boreales son septiembre, porque esa es un mes que hay mucha radiación solar, que significa auroras, y marzo, que es el mes que viene, así que si estáis pensando en hacer un viaje para ver las auroras boreales, os recomiendo que vengáis aquí a Finlandia porque se ven preciosas <Susurra>